Hola, soy Lourdes Gozalo, miembro del Servicio Nacional de Apoyo y e Hola, soy Carlos Toboso, miembro del Servicio Nacional de Apoyo y e Os vamos a hablar del perfil eTwinning. ¿Te has parado a pensar cómo quieres que te vean los compañeros europeos que buscan socio en eTwinning? ¿Qué imagen quieres dar? Buscamos conseguir un perfil de usuario atractivo, que pueda gustar al que lo vea que invite a otros a conocernos y trabajar con nosotros. El perfil personal eTwinning es tu tarjeta de presentación a la comunidad eTwinning. Entonces Carlos, dime, ¿qué tipo de información tengo que incluir en mi perfil personal eTwinning? Pues esta información sería el texto, la foto imagen, el muro digital, el perfil profesional, la idea de proyecto que tienes, la disponibilidad e información básica sobre tu centro escolar. Es básico que escribas tus datos personales correctamente. Utiliza letra mayúscula o minúscula cuando corresponda. Utiliza la tilde y otros signos gramaticales necesarios, el texto quedará más elegante. Pone una fotografía tuya reciente en la que se te reconozca, que muestre algo de tu carácter, que te represente, además de esta, puedes añadir otras y también imágenes en la galería de fotos que sugieran ideas sobre tu perfil profesional. En la sección Información personal, describe tu perfil profesional, tus intereses y las líneas principales de trabajo. Incluye palabras clave que permitan localizarte a través del buscador y, si es posible, usa más de un idioma. Utiliza regularmente el muro digital. Publica mensajes que den información específica y útil. Sobre proyectos, recursos, actividades, herramientas... De esta manera, otros eTwiners conocerán más sobre tus intereses. Esta información dará pie a la interacción y a comentarios en tu muro. Sí, Carlos, pero ahora mi mayor interés es iniciar un proyecto con algún compañero europeo. Muy bien. Entonces, en la sección Intereses, presta especial atención al epígrafe ¿Estoy disponible para proyecto eTwinning. Selecciona Sí, en caso contrario, no aparecerás en el buscador. Aunque aún no tengas una idea de proyecto clara, te recomendamos que incluyas alguna sobre la que te gustaría trabajar. Menciona los objetivos principales, las metodologías que quieras explorar e incluye referencias a proyectos similares concretos tema, asignaturas, edad de los estudiantes... Públicalo en los idiomas de trabajo del futuro proyecto. Tus proyectos activos se mostrarán de la siguiente manera. Estupendo, Carlos, pero me acaba de surgir otra duda. ¿Tú crees que los datos de mi centro escolar son importantes para mis futuros compañeros europeos? Por supuesto que lo son. Es muy importante también que los e tengan información actualizada y relevante sobre tu centro escolar. Revisa los datos del centro escolar y de su dirección, sobre todo las direcciones de correo electrónico cuando sea necesario. Indica si, un centro, si tu centro es urbano o rural, si está al lado de la costa o en el interior, si es centro bilingüe, en qué proyectos participa, si es centro e -twinning. El perfil no será algo estático que se queda hecho la primera vez y ya está. Todos los aspectos que hemos mencionado pueden y deben modificarse a lo largo del tiempo, aunque no de forma excesiva. La foto puede ser actualizada. Nuestros intereses por otras áreas o temáticas pueden cambiar. Nuestra idea de proyecto también. Y por supuesto, nuestra disponibilidad y situación personal. Haz que en cada momento el perfil se adapte a ti y te represente. Con toda esta información, el compañero que vea tu perfil se hará una idea clara de quién eres y en qué quieres trabajar y así podrá decidir de forma fácil y ágil si eres su candidato a socio. Pues muchas gracias Carlos, ahora sí que lo tengo claro y yo creo que es el momento así que me voy a modificar y actualizar mi perfil personal y Twinning.